Esta primera sesión la empezamos en el café, eh, empezamos a hablar en el café. Esta iba a ser la, la idea de esto, como les decía ayer, era eh, un cierre. Pero en realidad lo acomodamos acá porque pues, tuvimos que ir acomodando los horarios de la gente y bueno, y nos quedó como primera actividad de la mañana. Eh, la idea es, es pensar juntos qué podemos hacer, en qué lugares podemos incidir ¿Qué cosas están pasando alrededor nuestro eh, que tienen que ver con estos temas que nos han convocado en estos dos días de seminario? Que son muy... Eh, vení, Caro, vení para acá. Sí, porque yo me dejan No, no era la intención. No. Tengo, así. Ahí está. Eh, y eh, primero tratar de identificar en qué procesos eh, se está incorporando toda esta temática que nos preocupa, que tengan impacto obviamente en la vida ciudadana, en qué distintos niveles se está negociando eh, cuestiones que tienen que ver con esto, cuál podría ser nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanos de a pie, como sector académico, eh, como gente preocupada digamos, por estos temas, eh, y en qué y, y cuál podría ser nuestra estrategia para construir más y mejor los saberes. Eh, me gustó mucho la frase que salió ayer, que fue de tuya, Javi, creo, no sé de a quién. Eh, de ¿Cuáles son los saberes que hacen falta para el ciudadano sí, en, este, en este contexto? ¿Cuál es, qué, ¿Qué tenemos que pensar que es necesario aprender y hasta qué punto podemos incidir en ese aprendizaje? Así que la, la idea es. En primer lugar, identificar espacios de don, donde haya posible incidencia. Eh, ¿Se está hablando algo de esto en el Congreso? ¿Se está hablando de algo de esto en Naciones Unidas? ¿Se está hablando algo de esto en organismos internacionales? Eh, Sofía, seguro sabes de estos temas en la OIT, en la OMC, en los organismos internacionales donde se negocian algunas cuestiones, cuáles son los abordajes que se están haciendo ¿Y cuáles son las posibles estrategias que podemos adoptar para incidir positivamente en esos abordajes? Eh, ¿Y a quiénes deberíamos apoyar, por ejemplo? Porque cuando miramos el escenario internacional vemos tratados de libre comercio, OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también hay cosas de estas tratándose por ahí, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, eh, cuestiones que tienen que ver con la FAO y las cuestiones alimentarias y todo lo que tiene que ver con la datificación y la tecnificación de la producción alimenticia, cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, cuestiones, o sea, es tan transversal el tema que la, los abordajes pueden venir de casi cualquier organismo internacional y seguramente también hay abordajes a nivel nacional. Yo les puedo contar, con Caro hemos estado oyendo, eh, el gobierno argentino se ha planteado una estrategia eh, que se llama Argentina 2030, supuestamente se está armando un plan de largo plazo eh, y hay un área para armar un plan nacional de inteligencia artificial donde se están discutiendo temas vinculados con la protección de datos personales, vinculados con... Cuestiones éticas y regulatorias, cuestiones vinculadas con la educación. Datos. Sí, la educación también. Eh... Y la innovación también, porque quería sumar sí. eso, que uno, uno de, los, de los temas que hay que tener en cuenta, que vos dijiste, bueno, ¿a quién podemos apoyar o quiénes somos los que podemos incidir y en qué aspectos? Eh, quizás eh, estamos más acostumbrados a estar en el lugar de los que analizan lo que sucede y cómo podemos apoyar o, o aportar para ver cómo regular algo, pero después hay muchos sectores que se dedican a desarrollar. Uh -huh. Y de hecho en el Plan Nacional de, de, de Inteligencia Artificial está contemplado una de las mesas de trabajo que es innovación-desarrollo eh, y, y me parece que ahí es donde va investigación-desarrollo e innovación. Y ahí es donde hay un sector importantísimo, porque seguramente hay desde universidades que estén investigando esta tecnología para desarrollar buena aplicación. De hecho, hoy lo vamos a tener a Diego eh, Fernández Slezac, que puede contarnos que también están trabajando dentro de Exactas eh, en el laboratorio de inteligencia artificial aplicada. Pero también hay empresas, eh, y, y no nos olvidemos de organismos públicos, porque el Ministerio Público Fiscal es el que desarrolló Prometea, eso no lo... Digamos, no lo tercerizó en el sentido de que no es que es un software que ni le pagó la licencia ni se lo compró una empresa, sino que lo están desarrollando todavía eh, adentro uh -huh. del ministerio. Y me parece que es como que hay distintas instancias donde uno puede acercarse para ver cómo incidir. El, eh, sé que el debate internacional está siempre mirando desde como la palabra ética es la que más aparece. Uh -huh. sí. eh, de hecho, en la última reunión del Plan Nacional, que, que yo participé porque vos estabas de viaje, ah, en otra, en otra cuestión que, que también nos, nos, eh, nos convocaba, eh, un poco más lejos, <risa> pero en la mesa, como en la mesa de trabajo se llamaba Ética y Regulación, en la perspectiva de la ética me parece que queda a veces un poco restringida, como bueno, depende de quién lo desarrolle, cuál es la ética de ese que la desarrolla, y no, no sé si hay mucha manera de incidir en la ética de cada uno de los que desarrolla. Entonces yo puse sobre la mesa el planteo de derechos humanos que tenemos acá, y por eso la mesa que viene ahora a las 11 era también un poco eso, eh, que por lo menos da un marco eh, como un poco más claro. de, de y establecido, porque la ética es un, un concepto bastante difuso, si se quiere, eh, aunque después a la tarde la vamos a tener al sol, que nos va a ayudar a, a pensar desde la bioética, eh, pero, pero es un concepto difuso que muchas veces pone en, en jaque cosas que son derechos adquiridos, como sí. el, el sistema internacional de los derechos humanos. Eh, después, el, está bueno, Sofía está, está siguiendo el, la parte de cuestiones laborales, vas a ir a la de laborales y después nos vas a contar <risa> así que eh, un poco tratar de ver cuál es ese panorama y qué, qué queremos lograr y, y si eventualmente sirve construir algún instrumento eh, como nosotros con caro habíamos estado hablando bastante sobre la posibilidad de por ahí tratar de lanzar o proponer pero eso no tiene sentido si lo hacemos nosotros es, tiene que ser algo que que pueda ser hecho colectivamente, un observatorio, algún ámbito de seguimiento, no una comisión, porque queremos que este sea, que sea algo que tenga resultados concretos, pero sí un observatorio que al menos nos permita ir viendo y, y, y construyendo un lugar desde el cual eh, ofrecer algún tipo de, de apoyo a quienes eh, están en la función pública y toman decisiones sobre esto. Cuando digo apoyo, digo eh, no digo ir y decirle qué bueno lo que estás haciendo, sino ir y, y ofrecer eh, asistencia para una mejor toma de decisiones de política pública. Eh, abro, abrimos, eh, así que adelante. Yo, yo me agarré el micrófono. No, muy bien. Una primera cuestión era, yo coincido, o sea, la palabra ética eh, se vuelve como muy ubicua en esta discusión. Me parece que cuando aparece la palabra ética es porque hay una preocupación siempre, ¿no? Eh, Pensaba, hace tiempo yo trabajaba un poco la idea de lo que se llama teoría crítica de tecnología. Sobre todo hay un autor que es como el, el que acuñó ese término, que es Andrew Finberg, un autor actual, este, un canadiense, eh, que se inscribe, digamos, fue alumno en Marcuse, se inscribe en toda la, la, la escuela de Frankfurt, tardía, digamos, y la, y la parte más tecnologizada de la escuela de Frankfurt. Viene seguido Argentina, suele venir bastante a los, a los congresos, esos los de ciencia, tecnología y sociedad, esos que se hacen todos los años. Sí, eso va a ser Mar del eh, Me parece que es lo que critica en varios de sus, de sus trabajos es el problema de la ética en general funciona como formas de acotar o de restringir, ¿no? de, de acotar la, la, los efectos de la tecnología en general. ¿sí? Y, y eso en realidad es, por un lado, poco efectivo, o sea, termina no funcionando, y a veces no funciona también porque esa restricción suele ser en general eh, fundada en cuestiones que desconocen la propia tecnología. Yo creo que hoy, con... Eh, eh, con yo no decir sé si la inteligencia artificial, esa palabra ha, ha retornado, una palabra de los años 60, que había quedado en desgracia. No había quedado en desgracia por, por la propia incapacidad de, de, de producir lo que se prometía. ¿no? Ah. Y sin embargo, ahora reaparece con muchísima fuerza. Aparece en todos lados. En todos lados. Los debates son las urgencias. Digo, recién le decía acá a las chicas que me varios vieron. Yo, yo posteé la el, el, el actividad y varios me pidieron... ¿Está el video de eso? gente me preguntó así por las redes y... Digo, como que hay una, eh, una necesidad o una, una preocupación general. Sí, está, eh, y, estaba, y estaba, estaba Estaba sí, muy sí. bien, por cierto. Anoche estuve sí. viendo. Lo, lo que pasa es que ayer yo lo busqué, ayer no estaba, estaba solo la segunda parte y ahora sí está todo. No, no estaba. Nosotros anoche te empezamos a, a mirar sí, de vuelta. Eh, yo entré la tarde y no. Eh, anoche, no sé, eh, sí. antes de conciliar el sueño, te repasaste la clase. Yo la mirante de dormir, por ahí no. Por ahí me dormí la primera parte, entonces no. Me di cuenta. Eh, y, y pensaba por ahí, bueno, eso, primero por ahí tratar de ver si uno puede construir algo así como una teoría crítica de la inteligencia artificial, o algo, algún concepto que se ubique en un lugar de, que sea más, más productivo que la ética de la inteligencia artificial. Uh -huh. Que además también es un área que, si bien, en, la ética en general de la computación, la ética de los robots, son áreas que son eh, hipertrofiadas hoy, hay uh -huh. muchísima gente haciendo cosas, y los resultados parece que no se condicen con, con esa con esa masa de trabajos que hay, no, no, no hay, porque quizás sea, quizás no sea el camino a seguir, sea más una, de intervención más, más pensada me parece más de, y, y coincido, le doy un observatorio está bueno, eh, la, la idea de, de encontrar regulaciones para esto es una, para mí un desafío complejo, no, difícil, interesante y difícil, hay que, porque bueno, que hablábamos ayer, no, so, sobre qué hay que regular, no, sobre eh, qué, qué significa, o sea, qué tipo de regulaciones son posibles y se cruza con las regulaciones, con toda la dificultad y lo insoluble que ha sido hasta ahora las regulaciones sobre el software, bueno, buenas regulaciones acerca de, por ejemplo, regulaciones acerca de que el que produce software dé garantía de, de su corrección, de su, etcétera, etcétera, ¿no? algo que no, no hemos podido hacer en muchos años de trabajo. Eh, o sea, y a esto se suma que es software y además tiene... ¿no? Entonces... Eh, hago un, un aporte a lo que dice Javi, vinculado a cómo regulamos o desde dónde regulamos, y, y una de las cosas que se habían planteado en esa mesa de trabajo, de la última que hubo del, del, de ética y regulación del Plan Nacional, eh, lo que, en la mesa en la que me tocó estar a mí o que yo elegí digamos, participar ahí, tenía que ver con establecer cuál sería el marco regulatorio. Y una de las cosas que planteábamos varios de los que estábamos ahí era no es que no hay que inventar en realidad nada nuevo, nada de cero, no es que hay que hacer una ley de regulación de la inteligencia artificial, sino eh, hacer como un, un escaneo, digo, no como es un script de todo lo que de lo que ya hay, eh, porque hay regulación vigente. Que, que toca el tema, digo, desde ley de protección de datos personales se toca, uh -huh. desde ley de patentes o de propiedad intelectual se toca, el código penal en lo que tenga que ver con investigación eh, también se toca, porque si vos eh, quizás penalizás la investigación en, en sistemas, eh, digo, que afectan a, a, principalmente a tareas de seguridad informática, pero ahí toca muchísimo todo lo que tiene que ver con, con saber cómo está funcionando hoy sistemas de, de machine learning, de inteligencia artificial, que, que ya están tocando nuestros sectores. Si no las puedes investigar, eh, también eh, digo, influye después en cómo nos impacta. Entonces, digo, ya hay regulación, digo, ya existe regulación que toca el área. Lo que habría que ver es, efectivamente, cuál va a ser si hay algo que, que esté perjudicando el desarrollo, pero que nos esté, digamos... Porque una de las cosas que también planteó bueno, hay que regular y hay que permitir, porque había alguien... Eh, del sector privado también en esa mesa que impulsaba mucho la idea, bueno, pero que la regulación permita el desarrollo eh, y la innovación. Y yo decía, sí, mientras el desarrollo sea por el bien común. Eh, porque digo, eh, como bueno, quizás eso es también lo, el desafío y es lo difícil, pero uno no es que está diciendo no queremos que haya inteligencia artificial, no, dejemos de que esto no exista porque esto es malo. No, seguramente hay un montón de, de beneficios para un montón de áreas, pero... Eh, quizás no permitir como bueno que el mercado que quienes estén desarrollando lo hagan en, con un nivel de libertad que, que afecte después como, como dijo vea derechos adquiridos o digo que no estén desarrollando por el bien común de la humanidad y sino solo por bueno, intereses comerciales que digo ya lo sabemos no como para eh, llevar agua por, para su molino solamente pero me parece importante también decir eso que ya hay regulación que va a tocar el tema el tema es ver sí. bueno esos sí. artículos sí. Eh, tiene una pregunta. En caso de que pensemos en un observatorio, por ejemplo, eh, ¿qué forma le podríamos dar? ¿A quiénes podríamos convocar? Porque obviamente un observatorio tiene que reunir voluntades. Ahí está Sofi pidiendo el micrófono. Eh, bueno, varias cosas que, que mientras hablaban que me fueron quedando en el tintero para decir. Es Qué analógico no... lo del tintero. Sí. sí, la verdad, ¿no? Puedes decir en, en la cola de... Sí la verdad bueno claro. claro bueno pasa que yo soy medio así viste estoy por instalar un molino en mi casa soy soy medio así o sea soy medio pirada bueno eh, a ver eh, una, hay una frase de Pablo Violier de Derechos Digitales uh -huh. de Chile que a mí me gusta mucho, que él dice el nombre de mi propia organización me parece un espanto Sí, siempre se lo hemos criticado Sí, porque dice son <risa> derechos humanos en la web, no son derechos digitales digamos, o sea, entonces un poco en consonancia de lo que vos decías, ya existe regulación sobre muchos de estos temas lo que hay que hacer es aplicarla al espacio web, digamos o sea, Claro, no es otro lugar <risa> no, no es, el ciberespacio. Claro, no es que no existe, sino que bueno eh, pero bueno, más allá de eso, es como los derechos laborales, bueno, es lo mismo, nada más que aplicarlos a, a, a las nuevas formas de trabajo. ¿no? bueno este, Más allá de que por ahí sea necesaria alguna reglamentación específica sobre algún tema, en Totalmente. realidad los derechos son iguales siempre, ah, no importa claro. lo que pase. Bueno, eh, vos preguntabas por dónde pasaban los debates en algunas organizaciones. Uh -huh. Bueno, en la OMC, al menos que es donde más, más, más trabajo, de hecho estamos preparando el foro público de la OMC en octubre de este año, el año pasado el lema fue el comercio en el 2030 eh, y todas las mesas eran sobre comercio electrónico, lo cual fue súper criticado porque, digamos, este, cómo vas a hacer un foro público sobre comercio electrónico cuando ni siquiera tenés mandato negociador, o sea... Eh, no vamos a decir groserías eh, no. por YouTube. Eh, bueno, la si no, cuestión... Va a venir el algoritmo y te va a... Censurar. Claro, me va, me va a, a, a censurar. Bueno, eh, la agenda de comercio electrónico en la OMC pasa principalmente por lograr eh, la no presencia comercial de las empresas en el país, o en ningún país, digamos. O sea, pueden no, no tienen obligatoriedad de tener presencia comercial. No tienen obligatoriedad... ¿Eh? Claro, o sea, pero que eso no, no, te, no te puedan obligar. Claro, jamás, nunca te puedan obligar a tener una presencia comercial para operar en un país. Eh, después, que no te puedan obligar a dar transferencia tecnológica, que no haya eh, protección al consumidor eh, en caso de que eh, haya una disputa comercial por algún problema en la agenda de comercio electrónico. Eh, se tiene que solucionar sí o sí a través de los canales web y no corren las leyes nacionales de protección al consumidor, con lo cual este, desprotegen al consumidor grandemente. Eh, que no puedas cobrar ningún tipo de impuestos por transferencia de datos, este, por ninguna transacción que tenga que ver o involucre transferencia de datos. Y finalmente el famoso y bien consabido free flow of data, que es uh -huh. este, llevarse los datos al exterior y básicamente que nunca más puedas exigir la repatriación o el acceso a los mismos. ¿No? O sea... Este, que eso es lo que más preocupa, porque digamos, o sea, eh, que te lo lleves, bueno, podría ser un tema, podría ser este, algo que vos decís, bueno, podría ser razonable que vos tengas tu servidor donde vos querés, pero que no me des acceso a los mismos ah. ni puedas pedir repatriación en caso de que sea necesario por seguridad o por lo que sea, digamos, es controversial. Eh, la agenda de comercio electrónico en este momento no ha logrado mandato negociador en la OMC gracias a África. África es el continente que más está haciendo resistencia con Sudáfrica a la cabeza. La negociadora de Sudáfrica se llama Bajini eh, Fani o algo así, es el nombre. Una genia total. Ella es la que está fuertemente eh, poniéndose diciendo no, no, en África no queremos esta agenda y vamos a plantarnos. El problema es que Claro, eh, están empezando a negociar país con país en, Sudá, en África, dando concesiones en agricultura a cambio de obtener mandato negociador este, en, eh, en comercio electrónico. Con lo cual, la próxima ministerial es en Kazajistán el año que viene. El, obviamente la presidencia, la, el Chear, va a impulsar, como lo trató hacer o sea, el gobierno acá. de Argentina el año pasado, la agenda de comercio electrónico, porque es un gobierno fuertemente neoliberal, Kazajistán, digamos. Entonces, este, si se logra romper el bloque africano y no se recupera de alguna manera eh, gobiernos progresistas en América Latina, y digamos, es muy probable que se logre finalmente el mandato negociador en comercio electrónico en Kazajistán. Por eso estamos haciendo un muy fuerte trabajo desde Owens, tratando de fortalecer todo el bloque africano y tratar de seguir uniéndolos, lo cual es muy difícil porque obviamente te tiran la zanahoria por el otro lado para que vos cedas. Y en definitiva, es muy difícil a veces entender o ver qué impacto puede ya tener esa agenda en el largo plazo en términos de desarrollo a nivel local, ¿no? Este, sobre todo cuando ya viste que te tiraron la escalera y no podés subir nunca más a tener un plan nacional de inteligencia artificial, ¿entendés? O sea, si vos lo ves o tan si, lejano... tenerlo, pero... Claro, si vos lo ves tan lejano, de decís, bueno, listo, ya está. Y total, igual yo ya esta carrera ya la perdí, ¿entendés? Claro. Prefiero que me den agricultura, entonces... Este, es, es, está, está bastante complicada la situación en la OMC, por eso también están eh, toda la gente del mundo, te diría, de, de la sociedad civil, están así con el foco puesto en, en América Latina, de ver qué va a pasar en Argentina y en Brasil y, y bueno, nada, en todos los gobiernos, porque si se empieza a recuperar la zona de alguna manera, tenemos un nuevo bloque, digamos, ¿no? se va a África pero vuelve a América Latina, entonces bueno, estamos otra vez peleándola. Pero bueno, está bastante complicada la, uh -huh. la situación, este, porque aparte Kazajistán se nos viene ya. ya. Este, es el año que viene, así que está. Y tenemos que pasar a un nuevo foro público del OMC en octubre, que viene bastante Este Ya cerró el coso del llamado a mesas y todo, y todo el mundo, comercio electrónico, comercio electrónico, comercio electrónico, uh -huh. es impresionante. Bueno. Eh, eso por un lado. OIT OIT en este momento está empezando, creo que no sé si en este momento, pero es la semana que viene, está empezando eh, la, la asamblea de la OIT y es sobre el futuro del empleo. Claro. Eh, el reporte de la comisión de expertos de OIT que salió en enero sobre futuro del empleo es muy bueno. Es muy bueno el reporte de expertos. Obviamente es muy oitiano, ¿no? este, en el sentido de que se queda un poco corto con las demandas del movimiento sindical. Pero bueno, me parece que la OIT se trata de eso, ¿no? de poner un poquito de este balance en, la, en el asunto. Eh, pero es muy bueno el, el informe de la comisión de expertos. Eh, ellos básicamente lo que dicen es, eh, en torno al futuro del empleo, lo, la estrategia correcta eh, es fortalecer las instituciones, eh, fortalecer la parte educativa y este, eh, como, como seguir peleando por los derechos laborales. ¿no? Entonces, como ponen esos, como esos tres ejes, hacen como un análisis de situación y dicen, bueno, estos, si los estados logran estos tres ejes, en realidad no debería ser eh, dramático el el salto tecnológico en los puestos de trabajo y demás. Eh, en ese sentido, el debate educativo eh, es, está bastante complicado a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eh, la, el empresariado está tratando de lograr cada vez carreras más cortas con más salida laboral. Digamos. La estrategia educativa de los gobiernos y de, de las empresas suele ser... bueno. Carreras muy cortas con rápida salida laboral para que vos te insertas rápido en el mercado y qué sé yo. Y la Internacional de la Educación, o sea, el Movimiento Sindical de la Educación a nivel internacional, lo que está diciendo es, no, esa estrategia es exactamente al revés de lo que tendríamos que estar haciendo. Porque si vos estás capacitando gente para una carrera muy corta este, eh, con rápida salida laboral, muy probablemente cuando esa persona termine de estudiar, esa carrera ya quedó obsoleta. Entonces, vos lo que necesitas es que la persona tenga cada vez más adaptabilidad al cambio. Entonces, necesitas cada vez carreras más amplias, más troncales. O sea, en vez de tender a la especificidad, claro. la universidad debería tender a un ciclo troncal de formación eh, intelectual de tal manera que la persona después haga el cursito que le está faltando sí. y se adapta rápidamente para reinsertarse al mercado de trabajo porque en realidad el tronco ya lo tiene digamos o sea la capacidad de readaptación la tiene en el sistema educativo este, formal y eh, obviamente la internacional de la educación agrega y además esa última pieza o esa última eh, educación que debería recibir la persona para integrarse al mercado de trabajo Deberían darla a las empresas, ¿no? O sea, deberían hacerse cargo de sus propios cambios, claro. digamos, ¿no? Este, pero bueno, más allá de eso, digamos, la Internacional de Educación dice justamente lo contrario a lo que están, uh -huh. suelen hacer los gobiernos, que es este, tratar de meter gente en el mercado laboral con formaciones cada vez más cortas y más técnicas. Eh, bueno, eso es lo que me preguntaste cuando abriste. Y después, respecto del de tema del observatorio. Eh, hacer, uno, hacer un observatorio requiere de una, eh, una institución que lo nuclee, que lo se organice y no es fácil y reunirse y demás. Eh, un primer paso que a mí me parece muy sencillo es algo parecido a lo que nosotros tenemos en Owens. Eh, a mí me parece genial, vea, O sea, en el sentido de que en Owens, viste que tenemos una dirección de sí. mail donde mandamos información, sí. donde sociabilizamos, donde nos, nos tenemos todos al tanto de los distintos aspectos que vamos teniendo respecto de este, el tema que nos convoca... Sí. Perdón, te interrumpo. Que... Owens, lo que estaba mencionando, es una red global que se llama Our World is Not for Sale, Nuestro Mundo No está en Venta, que es eh, una red justamente de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Eh, de las cuales acá en Argentina, bueno, Sofía es parte, nosotros en Vía Libre también somos parte, no sé cuántos otros hay acá en Argentina. Sí, hay varios, hay varios. Está, está la CGT, hay movimiento sindical, hay eh, eh, eh, actores de distintos, eh, distinto tipo, y es justamente una red que sigue este tipo de procesos internacionales con bueno, estrategias de Cubrir África, cubrir Asia, cubrir, bueno, hay, hay varias redes en las cuales ese, se interactúa también. Este tipo de también. instrumento lo que es muy piola uh -huh. es que primero eh, uh -huh. te llegue información de otros ámbitos que vos por ahí no tenés. Pero además también el pedido de ayuda es muy útil. O sea, sí. por ejemplo, en Owens lo que nos pasa muy seguido es... Eh, tengo que responder esto y no sé, y entre todos, no, mira deberías poner esto, o deberías poner aquello. O... La verdad que en ese sentido es como que es pensamiento colectivo realmente, o sea, lo que... no estás vos solo dando la batalla desde tu ignorancia o sabiduría, digamos, o sea, sino que tenés una red que te, que te corrige o que te aporta todo el tiempo. te contiene. Y te contiene. Entonces, la verdad que en ese sentido funciona muy uh -huh. bien, Owens. Yo no sé si es, es, eh, es replicable en temas de inteligencia artificial a nivel nacional, pero, qué sé yo, es un instrumento que por ahí no es tan ambicioso como un observatorio, uh -huh. que es algo súper económico porque es una dirección eh. de mail, no, no, no tiene mucha más este, resistencia que eso. Y la verdad es que si todos se ponen las pilas y se comprometen a responder y a uh -huh. participar, funciona bárbaro. La bueno, verdad podemos que no, arrancar con eso. Eh, puede, una, se puede arrancar como primer paso y después ver cómo, cómo, se, sigue, ¿cómo digamos, se sigue, Porque un observatorio por ahí es ambicioso en el sentido sí. de que tenés que emitir informes, tenés que porque si no, como que no tiene mucho sentido tenerlo. ¿no? Este, Me gusta, la así que, bueno. Hago una, una pregunta que que quizás también tiene que ver con eso porque en su momento cuando lo vean me lo planteó como una idea que, que tiene que tiene ganas de, de llevar adelante que tiene que ver con esto del observatorio eh, la idea no era solo a nivel nacional sino tratar de hacer algo más integrado con el resto de la región latinoamericana y la pregunta eh, para todo el que sepa algo que pueda eh, sumar y el que esté escuchando si puede sumar también la gente de la internet eh, en realidad lo que nos costó, y de hecho ahora en un rato va a venir Valentín, a Valentín fue una de las personas a las que le consulté, si conocí a alguien, no conocemos todavía, no es que no, no haya, digo, sabemos que hay, pero no conocemos quiénes están investigando estos temas, quiénes los están siguiendo en otros países de la región, como para poder armar esa red que no quede solo a nivel local. O sea, nos interesaría saber, como para estar en contacto, empezar a estar en contacto, compartir... Eh, experiencias, materiales, preocupaciones y, y cómo empezar a trabajar más en conjunto. En dos lugares donde se puede preguntar es en la red Owens uh -huh, para empezar sí. y en la red de, de Internet Ciudadana. Sí. En el foro de Internet Ciudadana ahí también se puede preguntar. Sí. Yo también estoy en, ese, sí, sí, en no esa movida, de... la de Sally Birch, que la está dirigiendo <coughs> ella. Sí, sí, sí. Y después el último aporte, y con esto ya termino de todas las cosas que tenía en mi tintero, eh, es eh, Uni Global Union Uni Sindicato Global sacó hace ya varios años eh, se pueden fijar en el sitio web de ellos que es thefutureworldofwork.org que está muy bueno el sitio web ese eh, tiene los 10 principios para proteger los, los datos laborales, los 10 principios de UNI y los 10 principios éticos para el desarrollo de inteligencia artificial. Sí. Los redactó una mujer que si no la conocen, les recomiendo que la sigan en Twitter porque es impresionante, que es Cristina Kolkloff. Cristina es, eh, ella trabaja en UNI en la parte de inteligencia artificial y plataformas y futuro del empleo. Eh, y es eh, una mina que la verdad sabe mucho del tema, sabe muchísimo, y, y redactó ella esos 10 principios para UNI y la verdad que este, los venimos laburando con las organizaciones sindicales afiliadas al sector privado este, a nivel global ya hace tiempo. Así que, nada, es un documento interesante, no es largo y está, está bueno para aportar a todo este tema, si sirve, este, nada. Buenísimo. Buenísimo. Cristina, ah, es re difícil. Cristina hey que vení, compu, ¿Querés eh, tipearlo acá Dale, en la compu? Si ¿Sí, lo vemos. No. Ah, avisa si hace alguna actividad. Bueno, armemos una lista de correos. Como primera medida podemos podemos armar un documento y podemos armar una lista de correos con quienes estén interesados en seguir. Sí, por ahí abrite un navegador y pregúntale a Google. Bueno, Chapa, mientras, si querés... Eh... Eh, digo, eh, en este terreno, yo, por, por otra razón, en realidad, por, por una pregunta que me este, que me hacían por correo, hoy estaba viendo un, este, una bibliografía de, de ética, ética de máquinas. Sí, efectivamente, como decía Javier, hay una inflación considerable del tema en los últimos tres o cuatro años. No, no es un tema este, del que no se haya escrito. De, de, la, de, la ética de las máquinas se ha escrito desde los 50, probablemente desde antes. Empezamos a pensar máquinas, empezamos a pensar en la ética de las máquinas. Eh, uno de los problemas que me parece vamos a enfrentar desde el punto de vista estratégico es la muy mala relación señal-ruido que hay. Es decir, Hay muchísimo ruido. Eh, buena parte del ruido es empujado sí. por los organismos multilaterales. Sí. Digamos, la mayor cantidad de pelotudeces sobre inteligencia artificial surgen de UNESCO. Sí, este, como es de costumbre, digamos, UNESCO es la fábrica universal de pelotudeces desde hace años. Nos van a censurar. Eh, este, <risa> si hay alguien de UNESCO, este, en línea no se enoje, acabo de dar un dato, no una opinión. Después nos preguntamos este, por qué no nos eligen cuando hacen te cuenta, proyecto. Te das cuenta. Eh, este, eh, y temo que desde el punto de vista estratégico, con esto nos va a suceder algo que es el bombardeo de saturación, digamos. Cuando este, hay tanto ruido y uno no puede distinguir la señal y uno quiere llevar una señal diferencial, te tapa el ruido. Entonces, un campo que uno abandona, porque dice, este, ya no soporto más a esta horda de imbéciles. Eh, nos ha pasado en otro terreno, que es el terreno de la, grandes comillas, ciberseguridad, ciber, ciber, ciber. ¿no? Este, la agenda regional en ciberseguridad fue, este, cop, este, digamos, cooptada por el modelo este, de, eh, este, digamos, cyber warfare de los Estados Unidos, que es el modelo que lleva adelante la OEA, que tiene algunos inútiles a sueldo ahí, que se encargan de hacer este, eh, estrategia de ciberseguridad bajo un modelo que desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hace 35 años. ¿No? Este, pero como hay unos inútiles que se ganan el sueldo allí, conozco unos cuantos si están en línea, este, también es este, dato no opinión, eh, este, que han desarrollado un modelo de, de guerra, no, un modelo militar para la seguridad de los sistemas de información, que es absurdo, solo sirve los intereses estratégicos de un país en particular, este, y que ahora resulta muy difícil contrarrestar, porque han optado a los ministerios públicos, a la justicia, a la fuerza de seguridad, a las fuerzas militares, toda la región. Entonces, todo sigue en el mismo verso estúpido. Este, nos va a pasar lo mismo en este terreno, digamos. ¿Por qué? Porque hay una saturación y no disponemos de recursos para un contradiscurso. Es decir, el contradiscurso queda limitado a espacios como los nuestros o al espacio académico. Digamos, vos podés desarrollar un contradiscurso en el espacio académico, pero ¿quién escucha el espacio académico? No, no, no, no, no es que sea pesimista. Un pesimista no es otra cosa que un optimista bien informado. Este, pero digo, me, me parece que este es un punto sobre el que tenemos que prestar atención en particular por lo menos compartir información es un paso importante pero me parece que hay otro paso que tenemos que dar que es empezar a construir un contradiscurso un contradiscurso racional Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso y por eso también la idea era como empezar a hacer esa red con otras personas porque eh, creo que también la importancia de ¿Cómo, ¿cómo haces para que ese contradiscurso llegue? Es que no seamos tres. Claro. Eh, este, pues, hay, hay, este... No no, no sé, digo no, no lo digo como chicaneando, somos pocos. Somos, sí, sí, sí. <risa> somos pocos, este... pero sé que hay pocos en un montón de otros lugares que quizás trabajando juntos y haciendo un poco más de bloque, eh, por lo menos ese contradiscurso puede tener un poco más de llegada. Digo, quizás no, quizás soy una optimista no, y igual, ingenua, igual, eh, pero... Chapa, déjame que, que te agregue algo a, a lo que dice Caro de Somos Tres. Eh, cuando hace 16 años, más o menos, empezamos a decir no al voto electrónico, también éramos tres. Me baso en ese precedente. Digo... <ríe> es el antecedente que eh, Y no nos ha ido tan mal, no. digamos. No, no, no, no o sea, estoy diciendo no, no. es una tarea imposible. Estoy diciendo es una tarea que... En, Enfrenta este, enormes obstáculos porque tiene que ver con la cantidad de ruido sí, este, en este terreno. Sí, totalmente. La cuestión de voto electrónico, digamos, una invitación simple, analizar la cantidad de literatura publicada en los últimos 15 años sobre el voto electrónico, respecto a la cantidad de literatura en publicada un año. en este, un mes sobre... Inteligencia este, artificial. Inteligencia. Es sí. brutal lo que está pasando. Totalmente. Este, está todo el mundo diciendo digo, algo eh, sobre eh, esto. Acá hay, hay, digamos, hay un fenómeno bien, bien reflejado en una cuarteta que data de hace 5 o 6 siglos. ¿no? Este, de aquella de vinieron los arracenos y nos murieron a palos. ¿Cuánto que pueden los malos cuando son más que los buenos? ¿No? Este algo por el estilo, este, este, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, este, eh, entonces, me parece que, por un lado tenemos que construir un discurso, este, un contradiscurso, digamos, por otro lado tenemos que ser, este, Uh, rigurosos en la construcción de contradiscursos. Porque sí. lo que nos ha servido, en todo caso, en términos de voto electrónico, no, es el, decir, este, porque circulan el electrones por ahí adentro es malo. Hemos construido un discurso que es técnicamente irrefutable. ¿sí? Este, entonces, este, si uh, yo salgo con un discurso de asustar niños. Este, dice ah, este, van a venir los, los este, robots inteligentes de Skynet y nos van a esclavizar a todos, muy probablemente voy a conseguir alguna adhesión, porque para toda paranoia siempre hay algún paranoico que se pliega, pero la verdad es que este, eh, es, es complicado este, y no es sostenible en el tiempo, digamos. En muchos temas en que nosotros estamos en un discurso a contrapelo, este, nos pueden insultar, pero no nos pueden rebatir. Eh, tenemos el, el, este, los elementos racionales de convicción. Yo estaba viendo ayer, realidad, estaba repasando un, un muy buen artículo sobre este, datasets sintéticos. ¿no? Este, un artículo de Steven Bellowing y, y, y dos de sus tesistas que está publicado, Curiosamente, en la Stanford Law Review, no es publicar una revista de computación, sino una revista de, este, de derecho, donde hay una propuesta acerca de, bueno, dice, los grandes datasets son muy útiles para hacer inteligencia artificial, pero presentan este, eh, serios problemas de privacidad. ¿Cómo hacemos este, datasets que reflejen condiciones reales, pero que no afecten la privacidad? Porque en realidad la anonimización no sirve de un cuerno. Eh, eh, está demostrado, digamos, eh, eh, cómo podés correlacionar datos anonimizados y uh -huh. entonces al final no te sirve. Eh, digo, elementos como estos lo, lo traigo solo como ejemplo de lo que es una construcción de una uh -huh. alternativa racional. Bueno, no necesitamos usar en la mayoría de los casos datos personales, sino construir, bueno, un dataset sintéticos con estas propiedades. Uh -huh. eh, y con estas advertencias, todo, todo dataset sintético tiene sus cargas. Pero se pueden construir, se les puede este, uh, imprimir uh, privacidad diferencial y tienen a los efectos de la investigación resultados similar este, al, al de este, usar datasets reales. En algunos casos no se van a poder usar, digamos, porque este, es muy difícil construir datos sintéticos de algunas cosas en particular, pero en la mayoría de las aplicaciones donde necesitas grandes cantidades de datos personales podés este, eh, hacer operar la inteligencia artificial a tu favor en construcción sintética de datos. Digo, este es el tipo de cosas sobre las que vale la pena este, poner un acento, bueno, vamos ¿no? a construir un discurso, este, un contradiscurso racional. Uh -huh. Bien. Eh, hago una aclaración para quienes lo están siguiendo por streaming porque eh, creo que hay una confusión y me dijeron, pero la persona que habla, ¿está preguntando o está exponiendo? Eh, quiero aclarar que todavía estamos en el, en el periodo de conversatorio, estamos participando todos. Eh, ahora eh, Valentín me escribió hace un rato que estaba un poquito atrasado pero 11 y 10 más o menos va a estar llegando así que la mesa donde va a estar Valentín y Bea reemplazándolo a Javi Palero que no pudo venir por un tema de salud eh, va a empezar un poquito más tarde. Así que seguimos participando también con el público y en, en YouTube estuvieron preguntando cuál era la red de la que estaba hablando Sofía así que ya eh, Alexia eh, le pasó el dato eh, para que bueno, puedan estar también siguiendo eso. Paso, no sé si Marce, Marce querías. A... Eh, sí, no, pensando en esto en, como para adelante, no me parece que acá hay, hay, hay seremos tres, seremos cinco, seremos quince, yo creo que somos más, pero acá hay como dos temas, por un lado hay un, una preocupación, eh, en términos si se quiere de derechos humanos, por otro lado hay un interés, un interés, eh, diría teórico, digo, un amor por el conocimiento. Quiero decir, lo que vengo viendo desde ayer, ¿no? Estamos disfrutando, yo por lo menos creo que estamos todos disfrutando del, del, del, del conocimiento, de la erudición, de panelistas, de saber. Me parece que son dos cosas distintas y que las dos, por supuesto, se puede avanzar y se puede construir y que, que son muy diferentes, digamos. Por un lado, se puede trabajar en eh, reunir bibliografía, en formarnos, en buscar la manera, en armar Seminarios, en eh, estudiar, especializarse, construir conocimiento teórico, construir, más que construir, eh, reunir, ¿no? compilar, discutir, digamos hablar, leer, estudiar. Esa es una. Otra cosa es buscar una incidencia en agenda pública, eh, que tiene que ver con la parte de la preocupación, me parece. Y ahí me parece que lo central es un... Che guarda con los algoritmos que pueden ser peligrosos. Tiene que ser, ¿no? O sea, una cosa como muy dirigida, muy específica. Y seguro que hay muchísima gente trabajando con, sobre estos temas en muchísimos ámbitos, tal como arrancaron ustedes. Uh -huh. Sofía nos contó los ámbitos que se están tocando en la OMC. Y en general, en estos casos, se va como corriendo atrás de... Del que, te, del que te corre la nuca, ¿no? O sea, amenaza, voto electrónico listo, vamos a trabajar sobre por qué voto electrónico no. Y acá casi que nos cuesta imaginarnos cuáles podrían ser las próximas amenazas. Y creo que el desafío, que, me, que ayer alguien lo, también lo planteó, que, me, que no lo planteamos acá tan explícitamente, pero sí en, la, en el almuerzo surgió, que quizás el desafío, que es lo más difícil es, con, creo que lo dijo Javi, con el voto electrónico estaba muy claro que no. Entonces es más fácil en el sentido digo, de establecer un cuando vos ya tenés claro que es no, eh, y tenés los argumentos para, para respaldar ese no, creo que también es un poco más fácil que acá, que no estamos diciendo inteligencia artificial no, sino cómo, de qué manera, hasta dónde, y es mucho más difícil establecer como tan firmes algunos, algunas fronteras cuando justamente no digo no es un, no un rotundo, y quizás no tenemos todos la misma mirada sobre si es beneficioso para la salud o no. Eh, o, bueno, ayer lo, lo planteó muy bien Juan Guiaver eh, en su exposición cuando dijo, bueno, quizás hay desarrollos de inteligencia artificial que son positivos para mejorar diagnósticos en salud. Eh, y, y muchos podemos estar de acuerdo, el tema es quién tiene esos datos y cómo los administra y hasta cuándo los tiene y eh, quién tiene después acceso a eso. Digo, como que quizás ahí es donde también uno puede poner el ojo, ¿no? como decir, bueno, no sé si estamos todos de acuerdo con que sea positivo para la salud o para la educación o para el trabajo, o habría que primero ver en dónde hay consensos y a partir de ahí dónde pones la frontera. Por eso. Pero es mucho más difícil que el no rotundo contra el voto electrónico, que era como más. Ni hablar, pero por eso digo, por un lado, espacios de discusión, de debate, de conversación, de estudio entre los que estemos interesados, seamos 10, seamos 15, seamos 300, digo. Pero si se quiere buscar una incidencia, tenés que construir una narrativa poderosa para que llegue a millones, para eventualmente tratar de revertir una ley o ¿no? incidir en un debate parlamentario, etc. Ahí me parece que es una cuestión de foco, de decir. Este tema, este tema y este tema. ¿Por qué no quiero que Microsoft esté eh, adentro de los contenidos del Ministerio de Educación? ¿No? Por decir, un eslogan, de, de sí, sí, tres argumentos, me parece que son como metodológicamente dos cosas muy diferentes, las dos necesarias, ¿no? se sí. no puede ir al eslogan de, de cabeza, obviamente no. no. Me falta acuerdo. mucho leer, mucho discutir, mucho pensar. Pero en términos de incidencia, lo primero es decir, bueno, ¿cuáles son los tres temas que más nos preocupan en relación con esto, me parece. Sí, Yo estoy de acuerdo. Eh, hago un comentario. Eh, Sofi tiene una última pregunta. Ah, bueno, eh, Sofi me la pidió para, para cerrar. No, igual si y... sí. Pero ya llegó. Ah, bueno. entonces podemos hacer las dos y Ah, medias, bueno, la, la mesa, si estamos... no hay ningún problema, bien, le Valen, lo vos lo valen lo está tiempo. todo bien. Si arrancamos a un seis y media, listo. Entonces, bueno, vale. Acércate porque así podés participar también del conversatorio. Eh, Mira, eh, lo que vos decís tenés razón, y te, te, te cuento un poco cómo trabajamos desde Owens, porque, más que nada, no porque sea un modelo a seguir, sino porque es una experiencia que me parece que ha demostrado ser exitosa de organizaciones de la sociedad civil incidiendo nada más ni nada menos que en la OMC, donde directamente te cierran la puerta, digamos. O, sea. o te deportan, o te deportan, como <risa> dicen. ¿no? Y el hemos rematecido. logrado incidir casi todas las negociaciones, te digo. Literalmente, de hecho a mí me echaron, o sea, me, me revocaron la acreditación y no me dejaron entrar en eh, la Ministerial de Buenos Aires, ¿te acordás, no? Divino sí, lo que me pasó. Y, y deportaron eh, gente, de hecho, también. Sí, deportaron gente, ¿verdad? como a Sally Birch y a, sí, a la gente de ATAC. Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es, vamos agenda por agenda y hacemos lo que nosotros llamamos un four pager, o sea, cuatro páginas de qué es lo que reclamamos en cada agenda del OMC. O sea, por ejemplo, este, regulación doméstica, eh, agricultura, eh, no sé, vamos agenda por agenda de la MSI y decimos un two page o un four page, digamos, y ponemos ahí la, la, los principios. Owens dice ta, ta, ta, ta, ta, ta, y esto lo vamos trabajando obviamente y son documentos que llevan mucho tiempo porque hay que generar consensos y, bueno, nada, se, se labura mucho. Y eso es como los documentos bases de Owens. O sea, cada vez que voy a decir ¿qué tengo que decir respecto de...? toma, acá tenés. Acá, decilo. Acá, esta es tu, tu, tu lista de lo que tenés que decir. Y después se sacan declaraciones conjuntas para temas específicos que salen nuevos en la OMC. O, por ejemplo, cuando llega una negociación nueva o cuando sabemos que va a haber este, una reunión, se saca una declaración conjunta de todas las organizaciones, se circulariza, se traduce a los distintos idiomas, porque aparte encima tenemos el problema de la barrera idiomática... Este, y se empieza a firmar por organizaciones de la sociedad civil y se manda a todos los negociadores de la OMC, que esa es Débora, que es una genia, que se ocupa de eso, se la manda a todo el mundo por correo, por mail, por todos lados, diciéndole tenés 500 o 600 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que se oponen a esto por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es como que tenemos un, un set de documentos base, que siempre podés recurrir a ellos y sacarlos cuando los necesitas. Y después se arman documentos ad hoc para instancias de negociación, para reuniones específicas, para, para, para, para. Y así fuimos trabajando. Obviamente la red es un laburazo y si no existiera Débora, no existiría la red, porque Débora es la que se la pone al hombro. Ahora están planeando hacer una reunión en la India, veremos quién puede ir, porque sí, en noviembre en la India va a ser, así que se va a juntar todos los que pueden ir de la red y generalmente esas reuniones son muy importantes porque justamente se arman estos documentos bases y se discuten cara a cara, pero bueno, es un laburazo, pero lo bueno es que una vez que lograste construir esa base que te une, que te nuclea y con mensajes concisos, podés llegar a generar eslogans, que es lo que vos decís. O sea, el eslogan el, el que vos decís, bueno, inteligencia artificial tenemos que estar diciendo esto, en bioética tenemos que estar diciendo en empleo tenemos que estar diciendo esto, en no sé qué tenemos que estar diciendo esto. Y generás una página con 10 principios, con 15 cosas, y, y tienen que ser cosas obviamente consensuadas, que todos los especialistas estén de acuerdo, y eso es lo que usamos como plataforma para después pelearla como, como digamos, ¿no? Como slogan, este, para, para generar la, la batalla, digamos. Porque si no, como decís vos, tenés razón, Este, si no te pones de acuerdo, no puedes decir, ah, los algoritmos son peligrosos. Y no llegas a nada, digamos. O sea, así que, bueno, nada, eso por una experiencia que me parece que es, es, es exitosa y que encima es una red mundial con todo lo que eso significa, ¿no? Chapa. Un eh, comentario 30 segundos. El, el, el indicador de bogosidad de, de UNESCO. Eh, el 20% del de, este, espacio de la página de UNESCO sobre inteligencia artificial está dedicado a... Adivina, adivinador. No. A ver, adivinen. Indicador de bogosidad. Blockchain. Ay, jodeme. Sí. Bueno, menos mal, menos mal. Tenía, tenías que decirlo. Eh, no, quería decir... Una, me parece que, que sería interesante también si vamos a estar sobre todo pensando una, un ordenamiento hacia, a, al futuro es distinguir empezar a, a tener un mapita mejor de, de qué estamos hablando porque acá se habló casi indistintamente de algoritmos inteligencia artificial y manejo de datos también y datos parece que son tres cosas bien diferentes por supuesto relacionadas sí, pero que entonces pero no... el, el problema es que uno Empieza hablando de una y termina hablando de otra y... y... Porque están relacionadas. Claro, pero, pero tienen propiedades muy diferentes. No, lo entiendo. Algo ampliamente, amplio general, que uno puede decir muy poco de los algoritmos. Sí, claro. Decir que los algoritmos son malos es como decir que, que, que el nitrógeno es malo, no sé, digo, no... Claro. Digo, eh, sí. Tiene, tiene, me parece que... Y decir, inteligencia artificial lo mismo, digamos. ¿no? Me parece que cuando se habla de inteligencia artificial hoy se habla de, eh, básicamente... Eh, Machine Learning usando correlaciones estadísticas. Totalmente. Entonces, empezar a fijar un poco dónde nos estamos enfocando ayuda también a decir cosas más específicas. Sí. Si no, decimos no, no se puede decir mucho, si no, digamos. No. Y, y, y, lado, y, bueno, y el tema de datos, que es algo que se ha trabajado sí. mucho en Vía Libre, me parece que es un tema sí. que, que sigue teniendo, como, como decía Caro temprano, una cantidad de regulaciones que están dando vueltas, que son importantes y que hay que volver a trabajar. ¿no? Eh, me parece que eso, eso va a ayudar también a encontrar cuáles son los lo, lo, lo slogans o, o los lo four pages que decía Sofía de, de cada una de las cosas, y, y me parece, y eso como muy grosero, va a haber que empezar a distinguir ahí adentro lo que hablamos. En sí, en caso. estoy de acuerdo con sí. eso, sí. So, sobre todo en el tema de datos, eh, porque un poco escuchando a Sofía y pensando en la experiencia de voto electrónico y todo, oponerse siempre siempre fácil, en lo que decía Caro, decir no a esto, no a aquello, es es muy uno, inmediatamente analiza un, los que estamos hace, haciendo seguimiento, uno agarra un proyecto de ley y dice, A esto no, esto no, esta parte no, un proyecto de, de acuerdos en, de libre comercio, en OMC y demás, eh, pero me parece que además de ese no, que podemos construir porque por ejemplo el tema del proyecto, del anteproyecto, que nosotros lo los titulamos en vía libre el proyecto de desprotección de datos personales que presentó el oficialismo en el Senado, eh, tiene agujeros por todos lados y es tremendo, y ahí hay un punto claro de decir, acá, acá tenemos un punto de incidencia. Cómo trabaja ese proyecto, estos temas y tantos otros. Pero, por ejemplo, ese proyecto toca casi todo lo que veíamos ayer que presentó Pablo del tema de noticias, la circulación de, de, de campañas de desinformación y demás básicamente mucho ya está ahí en ese proyecto básicamente por la des desprotección general de información personal como eh, las cuentas de email la, la, los datos de contacto los datos de ANSES, lo que hablábamos ayer los de, datos de, biométricos de temas de, de, bases de datos los datos biométricos por ejemplo lo que está pasando en la ciudad de buenos aires con el tema de la instalación de reconocimiento facial que ahora hay un proyecto para instalarlo en el municipio de tigre lo cual también nos habla de una cierta transversalidad política en ese tipo de narrativas de la seguridad mediada por eh, tecnologías de vigilancia. No es una, eh, un monopolio no es de este gobierno, no es, no es exclusivo de este, de este oficialismo. Okay. Eh, pero me parece que sí, que la posibilidad de tener nosotros mismos un discurso, como decía el Chapa, eh, irrefutable. Es, eh, es difícil. Es, eh, me parece que ahí es donde tenemos el desafío más fuerte de poder eh, abrir la barrera del humo que atraviesa, sobre todo porque organismos internacionales están poniendo mucho dinero, además, a fomentar un discurso de este tipo. Eh, y ajustar ese, ese discurso a un discurso que es... Eh, irrefutable en términos de datos y en términos de racionalidad y en términos de construcción argumentativa me parece que es el desafío más grande que tenemos que si logramos hacer eso todo lo demás va a venir, va a decantar eh, independientemente de las capacidades de acción que tengamos y demás eh, una vez que logremos eh, darle forma agarrar este, este elefante y cortarlo eh, por las partes que corresponde eh, va a ser más fácil pensar todo lo demás. Porque la experiencia de Owens, es, yo la veo, muchas veces no la puedo seguir porque el día a día me come, y entonces por ahí veo cantidades de mails que son tremendamente interesantes y me los pierdo porque no tengo tiempo de meterme en todos y cada uno de ellos. Tiene una característica Owens como ejemplo y es que es una red formada por gente que tiene décadas de laburo en el campo y que tiene un entrenamiento en detectar esa coma, ese detalle donde el diablo metió la cola en un discurso que como bien decía Caro está velado por un montón de buzzwords eh, muy atractivas. La vez pasar, ¿cómo se llamaba el libro gordo ese que andaba dando vuelta? El del, algo, el, Algoritmo Holandia. El, un libraco de este porte, así grueso, del vid. Yo lo no tengo en PDF. A ver, entre los autores estaba Gustavo Vélez, por ejemplo. ¿Es que Gustavo Bellis, aquel? aquel Gustavo Vélez, por ejemplo. Eh, yo la verdad es que voy a hacer una afirmación absolutamente prejuiciosa sobre el libro. De solo ojearlo, casi me muero. ¿Cómo quedaste después de leerlo, Sofía? Pero bien, vamos. Eh, que, digamos... Digamos eh, estaba tan plagado de buzzwords de palabras de marketing que, que es muy difícil sacar todo eso. El otro día por ejemplo salió una columna de Iván Petrela en la nación Iván Petrela coordina el área de estrategias de Argentina 2030. treinta coordinador... <risa> <risa> eh, y yo traté de darle debate a traté de darle debate en Twitter a Petrela. Eh, quizás empecé mal el, mi porque tratar de darle idiota, quizás quizás empecé mal porque le encaré en la nota diciendo interesante el tema todo lo que dice la nota atrasa 20 años y no le gustó porque porque estaba como miren el futuro tenemos que mirar el futuro y lo miraba con conceptos que me quedé corta creo con los 20 años eh, es del siglo pasado. Entonces, había toda una cuestión que había, había toda una cuestión que, que era que, que es muy complicada en ese sentido. Para, ¿Cómo hacemos para desmantelar eso a lo que le están poniendo mucho énfasis, digamos? Eh, y donde nosotros no tenemos los recursos que tienen aquellos que le están poniendo énfasis a todo esto, el BID, la, la UNESCO, lo que decís, eh, hay un montón de organismos internacionales que están incluso, incluso, y de, lo voy a decir con gran preocupación, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones de la sociedad civil del campo de los derechos digitales y cosas por el estilo, también tiene, están construyendo un discurso eh, que muchas veces es eh, poco fundado, digamos. Yo quería aprovechar que Valentín llegó para el horario de su mesa y que no lo, no lo tengo en mi campo visual porque está justo detrás de, de Gala y de Ana que están a cargo del streaming, pero eh, habíamos mencionado antes el, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial y Valen, yo sé que vos fuiste a una de las mesas, que, que fue a la de ética y regulación, pero vos estuviste en otro grupo, de, yo, yo estuve como en un grupo que hablábamos del marco regulatorio, y vos participaste en otro grupo ese día de trabajo, que si no me equivoco, habían ah, pues estado trabajando en, en la idea, no sé si era de un observatorio, eh, ah, está trabajando el... sí, por eso lo quería sumar a Valen, si podía comentar algo, porque eh, eh, la idea tenía que ver con un observatorio también, de inteligencia artificial, o... Sí. El problema del, del, del plan nacional es que eran hace 50 mesas, entonces es imposible ir a todas, si tenés una vida. Claro. Y lo del observatorio es algo que se viene discutiendo desde varias, eh, varios lugares y varias fuerzas políticas. Hubo reuniones el año pasado, no me acuerdo ahora cuál era la, la diputada, que lo estaba proponiendo, pero que hubo, llamaron a un montón como de, de personas de, del mundo ese, la vasta mayoría eran de la industria, obviamente, porque son los que son claro. más fáciles de encontrar. Y lo que querían era, era, en principio, hacer algo con inteligencia artificial, después se fue delineando algo así como una suerte de, de observatorio o alguna entidad oficial que pueda comentar cuando pasa algo. Por ejemplo, un, una institución así, lo que haría sería hacer un comentario oficial frente a algo como implementar reconocimiento facial Entonces haría una recomendación. Probablemente no vinculante, sino como esto nos parece que está mal por estos motivos. Y la idea obviamente es que tuviera gente de academia, de eh, sociedad civil y de la industria. Entonces, obviamente la industria es lo más fácil de encontrar. Sí. En academia todo apuntaba a ingeniería, porque en, en humanidades la tecnología no existe. Y en, después en, en gobierno eran por lo general, las personas que están vinculadas directamente con la implementación de ese tipo de cosas. Claro, está bien. Y, digo, ¿hay una idea de, de avanzar con eso? Porque yo tengo entendido que la idea es presentar el plan nacional en agosto. Claro, lo que pasa es que en paralelo es que surgió lo del plan nacional ah, que okay. viene del lado, no viene de diputados, viene más... No. Que, del oficial y del Poder Ejecutivo. Obviamente. Creo que son seis eh, sí, son... ramas del gobierno, entre sí. ellas, obviamente, lo, lo capitanea... Eh, modernización, sí. pero después están vinculados. Evidente. Hay otros ministerios, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología y está la claro. Jefatura de Gabinete. Jefatura de Gabinete. Jefatura de Gabinete. Claro. Secretaría de... Tenés razón. Claro, Ahora por eso todas sí, esas Bueno, <risas> un fallido, sí. Creo eh. que están, lo que no, no sé, obviamente estas cosas se puede discutir mucho qué tan productivas son, pero están haciendo un buen trabajo de documentar las discusiones en principio. O sea, tenés problemas, siempre tenés desafíos, siempre incluso de cómo formas esas mesas en adelante. Pero de lo que se hizo, lo están documentando bien, están buscando eh, publicarlo. Y si no me equivoco, creo que en julio o agosto hay como una presentación de lo que se avanzó y demás. Sí. En mi experiencia, son muy permeables a la participación. El problema es que es muy difícil enterarte de estas cosas si no te invitan. Entonces de casualidad te llegó una invitación, terminás ahí, y si no te enteraste cuando publicaron los resultados. Sí, es cierto. Eh, bueno, gracias. Bueno, creo que podemos hacer el pase directo bueno, a que esté a si que alguien sea quiere la mesa. Si algo, mientras eh, Valen querés venirte. Y... Vale.